Iniciamos el modelo en el 2008, conformamos la primera ciudad digital del país con 10.000 niños y 300 docentes beneficiarios y ahora lo que estamos haciendo es trabajando para crear capacidades y expandir este programa a un millón de niños en el Paraguay, con niños de primaria, de primero al sexto grado y le damos un seguimiento hasta el noveno grado. La idea ahí es que los niños sean nativos digitales, por eso es que empezamos con una edad temprana, pero también queremos ver su inserción laboral, entonces hacemos un seguimiento de ese chico hasta que ya culmine sus estudios. En Paraguay lo que vimos es que el niño no solamente aprende sino que enseña y especialmente en relación a la tecnología vemos que la programación es algo que, que los chicos están adquiriendo como una destreza y que les permite a ellos ser dinamizadores de procesos en la comunidad. y asimismo practicar su ciudadanía activa. Y vimos varios cambios en el paradigma educativo, primero el, el niño está ya eh, sentado, ubicado de manera distinta, de hacen eh, rondas de trabajo donde eh, los docentes también se sientan a aprender de los chicos, vemos que eh, los chicos están trabajando extramuro, entonces están reforzando, tenemos solo cuatro horas de clase en Paraguay a diario, entonces todo lo que se hace fuera de horas de clase es sumamente importante y que también también por primera vez los padres asisten a la escuela a aprender los sábados donde se ofrecen talleres especiales para ellos. El docente pasa a ser un facilitador en el aula que muchas veces se invierten en los roles y que también el docente reconoce que ya los contenidos eh, están disponibles en internet, en, en, en el servidor de la escuela, entonces que él más bien tiene que fomentar un debate y cuestionar esos, pues, esos contenidos de manera que los niños puedan construir su propio conocimiento. Nosotros llegamos a, a, a incidir mucho en la pedagogía, o sea, hicimos mucho hincapié estos cuatro años, trabajamos mucho en, en el cambio de paradigma que se da y y el desafío es cómo escalar, porque eh, con los 10.000 beneficiarios eh, logramos incidir, ya tenemos resultados en, en relación a la deserción escolar, a las habilidades para la vida, pero nuestra preocupación es la falta de recursos humanos en el país y cómo logramos escalar esta experiencia.